Esta es la segunda parte de la cronología de The Legend of Zelda. Antes de seguir con el vídeo asegúrate de haber visto la primera parte en la que hablo de la línea unificada. Muy buenas soy Delta Ray y bienvenidos a mi canal, pasad, sentaos y disfrutad porque hoy os voy a hablar de la cronología de The Legend of Zelda. Como ya he dicho en el vídeo anterior os hablé un poco de la línea unificada en la que se habían los hechos de Skyward Sword, Minish Cap, Full Swords y Ocarina of Time. Ahora os voy a hablar un poco de la línea del fracaso que ocurre cuando Link muere en su enfrentamiento contra Ganon en Ocarina of Time. Una vez más os aviso de spoilers cortos de todos los juegos de Zelda que salen en esta línea temporal, así que si veis que estoy hablando de un juego que no habéis terminado, saltad al siguiente. Tras la derrota del héroe del tiempo, los siete sabios sellaron a Ganon dentro del mundo de las tinieblas, provocando una gran guerra en el proceso. Años después de esto, empezaron a ocurrir una serie de misteriosas desgracias que fueron frenadas por el mago Aganim, como recompensa fue nombrado consejero jefe del castillo de Hyrule. En esta situación, Aganim lleva a cabo un golpe de estado, teniendo control sobre el ejército expulsando del trono a Arley y llevando al mundo de las tinieblas las armas de 6 de las 7 doncellas, descendientes de los sabios. Es entonces cuando empieza a Link to the Past, con Link acudiendo al castillo de Hyrule con el aviso telepático de la princesa Zelda, la doncella restante. Allí se encuentra a su tío agonizando, quien le entrega la espada y el escudo. Posteriormente rescata a Zelda y se le encomienda encontrar a Sahasralla, quien le pide encontrar los tres colgantes de la virtud, con los que podrá empuñar la espada maestra. Sin embargo, Aganim volvió a secuestrar a Zelda en el castillo. Link se adentra en él para rescatarla una vez más. Una vez allí, el héroe ve como el brujo envía a la princesa al mundo oscuro, el mundo que Ganondorf creó al acceder al reino sagrado en Ocarina of Time. Entonces, Link se enfrenta a Aganim y tras derrotarlo, este último lo envía a este reino donde adopta la forma de un conejito rosa. Estando en estas tierras se descubre que Aghanin es realmente una marioneta de Ganon. Link se dirige entonces hacia la torre de Ganon para evitar el retorno del que una vez fuera un Gerudo. En la cima de esta torre se vuelve a enfrentar a Aghanin, venciendo otra vez. Entonces del cuerpo del mago surge Ganon, que vuelve a la vida, tras esto, huye hacia la pirámide del poder. Allí, el villano es vencido por Link. El héroe consigue el poder de la Trifuerza y desea que vuelva la paz a Hyrule, devolviendo a la vida al rey y a su tío. Acto seguido, le entrega la Trifuerza a la familia real. Es aquí cuando Link decide marcharse de Hyrule para descubrir nuevas aventuras. Empieza viajando a través del mar, aunque no tormenta hace que naufrague, y llega a la isla Koholin. En esta isla ocurren los acontecimientos de Link's Awakening. Al despertar, Link se encuentra con Marin, el una vez héroe de Hyrule, intenta salir de la isla, sin éxito. Entonces se entera de que la única forma de salir es reuniendo los ocho instrumentos de las sirenas y despertar al pez del viento, que es una ballena que vive en un huevo, por alguna razón. Tras explorar varias mazmorras, Link consigue todos los instrumentos y se dirige al monte Tamaranch donde habita el pez del viento. Antes de despertarlo, un búho le explica a Link que la isla Koholint no existe y que es todo un sueño, y que al despertar a la ballena del... Al, al pez... Al, el, el pez del viento. La isla, con todos sus habitantes, incluidos Marin y su padre, desaparecerá. Con dolor por el cariño que le ha cogido a todos sus habitantes, Link despierta al pez del viento y la isla desaparece. Entonces, Link, a la deriva, mira el cielo pensando en todo lo que ha ocurrido en la isla Koholint. Mientras Link continúa con sus viajes, las brujas Virova, Kume y Kotake, a quienes ya derrotó el héroe del tiempo en Ocarina of Time, planean volver a revivir a Kanondor, por lo que necesitan hacerse con tres llamas y un sacrificio humano. Envían entonces a Onox a Holodrum y a Veran a Labrina para conseguir este propósito. Link de regreso a Hyrule es teletransportado a Holodrum por la Trifuerza, siendo consciente de la amenaza que está por venir. Así empiezan los eventos de Oracle of Seasons. Ya allí, Link se encuentra con una bailarina llamada Dean. Esta muchacha resulta ser el oráculo de las estaciones, quien acaba siendo secuestrada por Onox. Sin el oráculo, las estaciones se alteran. Para devolver a Holodrum a la normalidad... Link que recuperar las 8 esencias de la naturaleza y derrotar al general de la oscuridad. Para conseguir esto, usará el cetro de las estaciones, que le permite cambiar las estaciones a su voluntad. Onox es derrotado y muere, y Link rescata a Dean. Sin embargo, la llama de Holodrum se encendió. Después, Link vuelve a ser transportado, esta vez a la brina, donde se da lo ocurrido en Oracle of Ages. De forma similar a como pasó en Holodrum, Link conoce a una joven cantante llamada Nairu. Esta es secuestrada por Veran. Nairu era en realidad el oráculo del tiempo y con sus poderes, Veran viaja al pasado para hacer que la reina Ambi construya la Torre Negra. Con el arpa de los tiempos, Link cambia entre pasado y futuro para conseguir las esencias del tiempo y acceder a la Torre Negra, donde combate contra Veran. A pesar de conseguir derrotarla, la llama de la brina también se enciende. Quedando solo una llama, las brujas Virova se disponen a encenderla y usar hacerla como sacrificio, aunque Link lo impide. En las últimas, las brujas usan su propio cuerpo como sacrificio, haciendo que Ganon regrese. Entonces, el héroe se enfrenta a la bestia, consiguiendo acabar con él. Tras la muerte de Ganon, pasan siglos de paz. Todo esto es hasta que, como siempre, Aparece una nueva amenaza, Yuga, el antagonista de A Link Between Worlds, llega a Hyrule y convierte a los descendientes de los sabios en pinturas con su magia. Entonces, Link, aprendiz de herrero, se encuentra con el brujo e intenta enfrentarse a él, Aunque es incapaz de hacerle frente, pues el poder de Yuga es muy superior. Link pierde el conocimiento y despierta en su casa, ya que fue rescatado por un extraño personaje, Rabio, quien, además, le da a Link un brazalete. Más adelante, Link vuelve a enfrentarse a Yuga, y esta vez consigue vencerle. Pero desquiciado, Yuga convierte a Link en pintura, gracias al brazalete que Rabio le dio, vuelve a su forma original, pudiendo alternar entre las dos formas a voluntad. Yuga asalta el castillo de Hyrule, y levanta una barrera que solo puede ser atravesada por la espada maestra. Para hacerse con ella, Link reúne los colgantes de la virtud y empuña la espada en el bosque perdido. Ya en el castillo, Yuga transforma a Zelda en pintura y se la lleva a Lorul, un mundo paralelo a Hyrule, muy parecido al mundo oscuro. Allí, con los siete sabios, libera a Ganon y con la fuerza del poder que estaba dentro de la bestia, se fusiona, formando a Yuga Ganon, que a partir de ahora voy a abreviar en Yuganon. Link, que estaba presente, fue protegido de este nuevo monstruo por Hilda, la princesa del Lorul, y contraparte de Zelda en este mundo. Entonces, Link parte a rescatar a los siete sabios que están repartidos por todo Lorul. Al lograrlo, la Trifuerza del Valor despierta en el interior de Link. El héroe regresa al castillo de Lorul para luchar contra Yuganon, pero allí le espera Hilda. La princesa le muestra que posee la Trifuerza de la Sabiduría que ha obtenido de la princesa Zelda, y le explica la historia de Lorul a Link. En este reino existió una trifuerza, la trifuerza invertida, pero esta provocó muchas guerras, por lo que fue destruida. Pensaban que al hacer esto, las guerras cesarían, pero nada más lejos de la realidad. Lorul se convirtió en un mundo lleno de maldad y oscuridad. Al descubrir que Hyrule tenía su propia trifuerza, Hilda envió a Yuga para que se hiciera con las tres partes de esta y volver a hacer de Lorul el reino que era. Entonces Hilda ordena a Yugannon atacar a Link para poder hacerse con la Trifuerza del Valor. Yuga es vencido y Hilda, desesperada, le da la orden de entregarle la Trifuerza del Poder. Yuga se niega y transforma a Hilda en pintura para absorber así su poder y conseguir la Trifuerza de la Sabiduría. Con este nuevo poder, Yuga vuelve a enfrentarse a Link en un último combate. Aunque Link, con la ayuda de las flechas de luz que Zelda le había dado, consigue vencer. Entonces aparece Rabio y se revela como la contraparte en Lorul de Link. Actos seguidos le ruega a Hilda que recapacite y ayude a Link y a Zelda a volver a su reino. La princesa se arrepiente de sus actos y accede. En su retorno a través del reino sagrado, tan con la trifuerza completa. Así, decide pedir la, re la reconstrucción de la trifuerza invertida, llevando la prosperidad a Lorul. Tras la derrota de Yugannon, Hyrule entra en un periodo conocido como la Era Dorada. La Paz Era Absoluta, y en el que se usaba las la fuerzas para gobernar Hyrule. Ante esto, Link decidió marchar de Hyrule, llegando a un reino conocido como Pasarelia, donde ocurre Triforce Heroes. Sí, Triforce Heroes es canónico. Bueno... Este reino pasaba por malos momentos, ya que la princesa Cursilinda fue maldecida por la bruja Lady Degara. Esta maldición consistía en que la princesa debía vestir siempre unas mallas negras, que le hacían perder todo el estilo. <susurra> con la historia tan interesante que tuvo Link Between Worlds. Bueno, Link formó equipo con otros dos jóvenes prácticamente idénticos a él para formar los héroes totémicos. Mira, esto es un despropósito, voy a intentar resumir mucho esto porque el nivel de historia es... Uf. El caso es que Link y los otros dos chicos se enfrentan a Degala y la vencieron, deshaciendo la malicia, fin. Bueno, ya de vuelta en Hyrule, se seguía gobernando con la Trifuerza. Cuando uno de los reyes que gobernaban el reino estaba cerca de morir, intentó encontrar a alguien digno de heredar esta reliquia, pero sin éxito. Por lo tanto, optó por dividir la trifuerza en sus tres componentes, la del poder, la de la sabiduría y la del valor. El príncipe, tras la muerte de Rey, heredó la trifuerza de la sabiduría y del poder, y buscaba hacerse con la del valor. Un mago le dijo que su hermana Zelda conocía su paradero. El príncipe ordenó al mago que le preguntara sobre este a Zelda. La princesa se negó a dar una respuesta, a lo que el mago contestó por medio de un hechizo por el cual Zelda se quedó dormida para siempre. Así, la trifuerza al completo se perdió y ya no se podía gobernar usando esta. Años más tarde, un ejército liderado por un nuevo Ganon consiguió hacerse con la trifuerza del poder. Atemorizada, la princesa Zelda, no, no la que acabo de mencionar, esta es otra, divide la trifuerza de la sabiduría en ocho fragmentos y los reparte por todo el reino y ordena a Impa a recorrer el reino para encontrar a alguien lo suficientemente hábil como para derrotar a Ganon. Así, se dan los hechos del juego que lo empezó todo, The Legend of Zelda. El resultado de la búsqueda de Impa es, sorpresa sorpresa, Link. Esta nueva encarnación del héroe recorre todo Hyrule, y tras enfrentarse a múltiples amenazas consigue hacerse con todos los fragmentos. Acto seguido, se dirige a la montaña de la muerte donde habita Ganon. Tras derrotarlo, Link le da la trifuerza de la sabiduría a Zelda que atesora los dos fragmentos que quedan de la trifuerza. Los seguidores de Ganon, sin embargo, sobrevivieron y siguieron causando caos. Para resucitar a su amo, debían matar a Link, quien seguía protegiendo Hyrule, y lo hacía su sangre sobre sus cenizas. Un día, en la mano de Link, apareció el símbolo de la trifuerza. Entonces Impa le explica la leyenda de Zelda, ahora todo tiene sentido, eh. Y su hechizo. Esta vez sí, me refiero a la que se durmió. Link parte para buscar la Trifuerza del Valor y revivir a Zelda, ocurriendo así Zelda 2: de Adventure of Link. El héroe debe dirigirse al Gran Palacio donde está protegida la Trifuerza del Valor. Para acceder, debe superar las pruebas de otros seis palacios y obtener sus cristales. Una vez en el Gran Palacio, Link debe demostrar su valía enfrentándose a su propia sombra. Tras vencerlo, Link contiene la trifuerza del valor y consigue despertar a Zelda, quien llevaba largos años sellado. Con la trifuerza completa al fin, las tropas Ganos se disiparon y el reino volvió a la paz. Y así concluye la línea de fracaso del héroe. De momento, nunca se sabe qué más puede venir. Como datos adicionales voy a decir que el Link de A Link to the Past es el mismo que el de los Oracles y el de Link's Awakening el de A Link Between Worlds es el mismo que el de Triforce Heroes, aunque parezca increíble, y que el del Zelda original es el mismo que el de Zelda 2. También, Ganon es el mismo de Ocarina of Time hasta su muerte en A Link Between Worlds, solo que al convertirse en monstruo en el final de Ocarina of Time, fue perdiendo la conciencia y la cordura poco a poco hasta ser la bestia que es. A partir del Zelda original es otra encarnación del villano, aunque conservando la misma humanidad. Y bueno, espero que hayáis disfrutado tanto con este vídeo como he disfrutado yo preparándolo. La próxima semana os hablaré de la línea de Link Nini. Recordad suscribiros y darle a la campanita para no perder detalle. También estaría bien un like, que lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer y que me siguierais en las redes sociales. Nos vemos.